Hablemos sobre Talkie Tom, la saga completa. Y muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio de Hablemos Sobre. En este episodio les voy a hablar sobre Talkie Tom. Su historia, juegos, personajes, series. Antes de continuar, tengo que mencionar algo muy importante que es la compañía Office 7. Office 7 es, la, es una compañía inglesa que fue fundada en julio de 2009. Y antes tenía unos juegos como por ejemplo Swap Attack o un, y un juego de rompecabezas. Pero luego creo que en 2011 fue cuando sacaron Talkitown. Talk. Tarky Tom, fue el primer juego de la saga Tarky Tom 2, la primera secuela de la saga Tarky Gina, fue la primera aplicación en incluir otro personaje Aunque desde junio 2022 no está disponible Tarky Ben, esta antes se llamaba Tarky Ben The Dog Tom and Ben News, primera aplicación en incluir más de un solo personaje Tarky Pierre, el oro Lucas e Talky Tom Tom Love Leathers. En esta, los usuarios podían enviar cartas a uno de sus amigos. Tom loves Angela. En esta podíamos charlar un poco con Tom y Angela. Talking Ginger, cuarto personaje de la saga oficial. Darkin Angela, primer personaje feminista de la saga Darkin Ginger 2, antes se llamaba Ginger's Birthday My Darkin Tom, primer remake de la saga My Tarkin Angela, segundo remake de la saga Darkin Tom jetski primer juego con tema diferente de la saga Darkin Bobo Shooter, aquí tenemos que disparar pelotas Igualito al Angry Birds Pop, Puedes descontinuado Talking Hank, primer juego en incluir mundos diferentes. Tarkiton Gold Run, juego parecido al Subway Surfers. Talking Angela Color Splash, juego parecido al Candy Crush Saga. Tarkiton Camp, juego parecido al Clash of Clans. Tarkiton Pool, había que reconstruir un parque de piscina abandonado. Tarkiton Candy Room, primer juego 2 desde la saga. Tarkiton Cake Yu. Era como un spin-off de un juego de Tom Tom Jump Up Parecido a un juego de Bowl. Tom Fun Fair Parecido al Tarquitón Pool Tom Hero Dash Parecido al Tom Gold Run Tom Splash Force Tenemos que tirar globos de agua Tom Friends Aquí tenemos todos los personajes de la saga Talkin Angela A2 Incluyó nuevos juegos. Talkiton 2. Primer juego en incluir mascotas. Talkiton Gold Run 2. Solo está disponible en algunos países. Talkiton Shorts. Se trataba de pura wea random que pasaba con los personajes de Talkiton. Antes tenía el éxito de Talkiton. Luego se cambió a Tarkiton 2 y por último a Tarkiton Friends. Tarquitón Friends, esta fue la primera serie que salió de Tarkiton que estaba siendo reproducida por la compañía Disney. talquiton and Friends, la primera serie que se pudo transmitir en televisión. Los diseños fueron cambiando poco a poco. Tarquitón Heroes, basado en su juego Tarkiton Hero Dash. Según Wikipedia dicen que va a salir una nueva se llamado Talkiton Hero, Dandly Super. De todas formas no sé de qué se trata porque todavía no ha salido. Tom, siendo el personaje principal de toda la saga. Talkin Ángela, confirmado que es la novia de Tom. Es una gata blanca con un amor por los viajes, canto, moda y baile. Ginger. Es un traizo gatito a tigrada de jengibre. En la serie Talking Friends, él es el sobrino de Tom. En la serie de Talking Friends, es el vecino de Tom. Ben, un perro marrón y es el mejor amigo de Tom que escribe en la aplicación Talking Ben como un perro gruñón y un profesor de química. hey es un perro blanco con manchas azules. Fue presentado en diciembre de 2014 con el estreno de Talking Friends. Bueno, su pasatiempo es ver comedias de situación y ese compañero de cuarto de Tom. Becca, un conejo gris que fue presentado en Tarkin Friends. Al igual que Angela, también es una aspiranta cantante. Gina, una jirafa que apareció en Tarkin Gina y en la serie de Tarkin Friends. Larry, un pájaro que apareció en algunas aplicaciones incluyendo Tarkin Larry. Bueno, aquí sí que pasa algunas cositas. En febrero de 2014, se descubrió que había algo extraño en los ojos de Tarquin y Tarquijiji y aparecía una figura algo extraña. La segunda es que en 2015, reportaron a Tom porque aparecían anuncios solo para adultos. Y bueno, hasta aquí ya termina este el, el episodio de Hablemos Sobre. Toda esta información fue sacada de la wiki. Si quieren más episodios. Like, comenten y suscríbanse. Y bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.